Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a construir un robot y lo vamos a controlar con Scratch for Arduino, en este caso es un robot eh, más económico, pero la electrónica es un poco más complicada, es un robot que en vez de utilizar servomotores utilizamos motores de continua como ya os comenté los motores de continua son más económicos que no los servomotores pero para poderlos controlar la fuente de alimentación ha de ser externa es decir no podemos sacar alimentación de arduino directamente contra los motores ya que el voltaje es diferente y el amperaje es posible que no funcione correctamente y se nos amorre el arduino y todo el rato se esté reseteando así que tenemos en este caso dos motores de continua abajo uno para cada rueda y tenemos ese controlador de motores ese L293 o l 29 8, que nos va a controlar los motores. Entonces qué tenemos estos dos cables de aquí, vale, uno va hacia un motor y el otro va hacia otro motor. Por otro lado, aquí tenemos conectado en los pines del 10 al 13 lo que serían el control de cada uno de los motores, vale. Como podéis ver, a uno les he puesto a uno de los motores les he puesto unos cables verdes y a otro unos cables azules. La placa del control de motores la alimentamos desde el Arduino con 5 voltios y GND y con esos cuatro cables que le van a dar las señales por último esta esta placa de motores le he de conectar la fuente de alimentación en mi caso mi fuente de alimentación van a ser dos uh, baterías de móvil recicladas pero podríamos utilizar un adaptador con pilas y a partir de tres o 4 voltios ya me funcionaría perfectamente conectamos el, el pin de 5 voltios y el de tierra y ahora mismo el, el driver de motores ya está alimentado. Bien. Entonces, para hacerlo funcional, tal y como os comenté, este driver de motores lo único que hace es que si ponemos uno de los pines a alta y el otro a baja, el motor girará hacia un lado y si lo ponemos a la inversa, el motor girará hacia el lado contrario. Eh, vamos a ver cómo funciona desde, desde Scratch for Arduino. Vamos a hacer un... que al pulsar una tecla... Eh, el pin digital número 10 esté encendido y el pin digital número 11 esté parado para evitar que esté todo el rato dando vueltas vamos a esperar un segundo para ver cómo se mueve y después lo vamos a poner los dos pines aparados tanto el 10 como el 11 vale, pin 10 apagado pin 11 apagado bien, vamos a ver vamos a ver si funciona, levanto la, el robot para evitar que se me vaya a ver a saber dónde y como podéis ver pues se mueve una de las ruedas en un sentido entonces por ejemplo vamos a hacer un programa similar al que hemos hecho antes por un lado voy a hacer que al apretar la flecha de abajo no, la flecha de abajo no, al apretar el espacio me pare absolutamente eh, todos los, los motores y así controlo que no se me vaya a ver a saber dónde el robot Bien, pues tanto el pin 10 como el 11 como el 12 los voy a poner parados cuando aprieto el espacio y vamos a hacer que el pulsar la flecha de la derecha o la flecha de, de adelante arriba pues me ponga cada uno de los motores a funcionar ¿vale? Vamos a hacer un encendido y apagado para los dos primeros motores, para el primer motor y un encendido y apagado para el siguiente. Vamos a probarlo, ahora mismo no sé cómo están conectados, así que haré una prueba. Miramos a ver si funciona y si no funciona de forma correcta, pues lo pararemos. Vamos a ver, aprieto. Como podemos ver, no acaba de gira uno de ellos y el otro no. Y con el espacio lo paramos. Vamos a revisar las conexiones, vamos a revisarlo todo, bien, todo conectado y vamos a detectar a ver qué motor es el que funciona. A ver, flecha arriba, este motor se enciende, espacio, Ep. apretamos espacio, lo paramos, volvemos, flecha arriba espacio paramos, bien, ya lo tenemos controlado. Ese sería ese motor de allá que va hacia adelante. Ahora vamos a probar el otro motor, a ver si funciona de forma correcta. También va hacia adelante. Perfecto. Con lo cual esto a la vez funcionando debería hacer que el robot vaya hacia adelante. Perfecto, ya lo tenemos. Bien, pues ahora haciendo que con esta flecha funciona todo hacia adelante, hacemos una dúplica y haremos el izquierda y el derecha para hacer el izquierdo y el derecha podemos hacer dos cosas una es parar uno de los motores y que solo ruede una rueda o que una de las ruedas vaya en un sentido y el otro al sentido contrario con lo cual el giro eh, rota sobre su propio eje central y es un poco más efectivo así que vamos a coger a partir del programa que sabemos que va hacia adelante y vamos a, a invertir alguno de los motores por ejemplo si en este de aquí eh, vamos a decirle flecha eh, flecha derecha y le vamos a invertir este motor de forma que es el 13 el que está encendido y el 12 el que está parado vamos a probar a ver flecha derecha bien parece que sí que gira hacia la derecha y el de la flecha de la izquierda pues haremos lo mismo con los otros dos pondremos el 11 encendido y el 10 parado y entonces le diremos que vaya a la flecha izquierda con lo cual Bien, uno funciona hacia un lado y otro funciona hacia otro. Perfecto, pues ya lo tenemos. Como podéis comprobar, el programa, igual que antes, no es excesivamente complicado. De hecho, es relativamente fácil. Lo único que tenemos que hacer es activar unos pines u otros. El montaje electrónico sí que es un poco más complejo que el de servos, pero en, a cuestión económica siempre es un poco más, más económico.